Vale, vamos a empezar aquí para hacer un nuevo video Esta vez voy a hacer una pantera Voy a hacer mi diseño Voy a hacer los dientes, la, la boca, los ojos, los brazos Y el cuerpo Bueno, aquí vamos a empezar a darle más tonalidad, más oscuro que tenga una vista eh, más real el dibujito a mí me gustan estos dibujos que hago que estoy mejorando cada día que se miran más eh, reales porque tiene sombra eh, la de los ojos, de los dientes y del cuerpo de la sombra, es muy importante la sombra porque para que haya una ilusión de que es algo real, entonces bueno, voy mejorando cada día con los dibujos que estoy haciendo. Llevo más o menos un 60% o 70% de que puedo hacerlo muy reales. Los dibujos, bueno, me gusta esto, como está quedando una pantera estoy dando más en tonalidad y aquí lo tengo le estoy haciendo más eh, oscuro aquí por la parte de atrás para que se mire más real como que si fuese de noche entonces yo lo hago esto por un pasatiempo que yo tengo entonces yo lo grabo y lo publico en mis redes sociales y espero que les guste esto. Y aquí les voy a dejar el resultado. Y ustedes opinan qué tal de mis dibujos, que estoy subiendo día a día. De hecho, me está gustando. Entonces, lo comparto con ustedes. Ya llevo tiempo haciendo esto y si les gusta seguirme, pueden seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram. YouTube Vale, entonces yo les voy a dejar Aquí el resultado Y nos vemos en un próximo video Gracias, adiós